Las relaciones humanas son parte vital de nuestra experiencia de vida, componen nuestra realidad. Nos debemos a las relaciones, al conjunto, a la comunidad, porque por naturaleza nosotros como seres humanos somos seres sociables. Quiere decir que por impulso de nuestra propia biología buscamos relacionarnos. Y de hecho todo nuestro desarrollo se fundamenta en poder desarrollar, en poder relacionarnos, perdón. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones cuando nos referimos a que gracias a las relaciones con nuestra familia, con la cultura, las personas en, en medio de las cuales crecimos, gracias a ello aprendimos a hablar. Y de esa misma manera el aprender un lenguaje es lo que esculpió nuestra forma de pensar nos debemos a las relaciones. Pero, asimismo, esa condición que nos construye y nos transmite las concepciones sobre la realidad que nos rodea, pues, se convierte, esa naturaleza de las relaciones, en una de las fuentes de más desafíos que puede tener una persona a lo largo de su vida. Porque vamos interactuando de unas relaciones a otras, desde la, de la familia, a la guardería, a la escuela, el sitio donde nos educamos, la universidad, el trabajo, los amigos, la relación de pareja y entre todo ese recorrido de relaciones habrán algunas que se, se, se traman, se entrelazan de manera muy amena y fluyen de manera muy agradable y hay otras que no. Como también ocurre aquellas que en principio son tormentosas, que en principio quisiéramos huir de ellas y con el tiempo se componen y se convierten en relaciones muy significativas para nuestra vida. Pues bien, a menudo los cambios que atravesamos como seres humanos tienen que ver con eso. Las relaciones nuevas que aparecen, personas que antes no hacían parte de nuestra cotidianidad y desde un momento llegan a ser parte de nuestros días, representando nuevos desafíos a la vez que la oportunidad de aprender y crecer. Somos seres sociables. Y en todo lo que desarrollamos o a lo que nos dedicamos, vamos a encontrar relaciones. También somos seres curiosos. Nos encanta viajar, nos encanta la aventura. Y en todas esas aventuras nos encontraremos en el escenario de nuevas relaciones. La historia que tenemos hoy en Tiempo de un Cuento para pensar con el corazón está direccionada a esto, a las relaciones. Y a comprender un poco por qué a veces se vuelven tan traumáticas. Por qué a veces nos genera terror o temor ir y conocer otras personas. O por qué en muchas ocasiones el pensamiento que tenemos es de lograr, de tratar de permanecer en el mismo círculo de siempre. ¿Por qué llegamos a pensar así como dice el, el, el refrán popular? Es mejor malo conocido que bueno por conocer... Hoy, en esta historia, vamos a ver un poco sobre ello. Entonces, quédate hasta el final para que conozcamos el planteamiento de esta historia, de este cuento, y tomemos una gran enseñanza de él para esto que hace parte de, toda nuestra, de todos nuestros días, las relaciones. Suscríbete si no lo has hecho, dale like si te gusta el video y recuerda que la intención de estos cuentos es que podamos compartir también las diferentes reflexiones que nos puede generar. Es decir, que tú en comentarios tienes la posibilidad de contarnos qué te pareció a ti el cuento, qué interpretas de él, qué enseñanza ves, cómo se aplica en tu vida, etc. Entonces, esto es tiempo de un cuento para pensar con el corazón y este cuento es tu cuento. Ese es nuestro eslogan porque con todas estas historias y relatos estamos apuntando, hacemos énfasis a la realidad en la cual como seres humanos nos vamos reflejando los unos a los otros, cosa o condición que también hace parte de todo este universo de lo que es las relaciones. Y pues precisamente estos cuentos nos, hacen la, nos dan la posibilidad de vernos en algunos espejos, identificarnos en estas historias y tomar su enseñanza para nuestros días, para mejorar, para conectar con nuestro ser al nivel más profundo. Es lo que estamos buscando es lo que queremos y bueno pues vamos a ello la historia se trata entonces de allí en, en en asia y en asia allí en la tierra oriental del planeta en el oriente por esas tierras que son reconocidas también como el lugar en donde nace el sol desde el oriente las tierras del sol naciente pues en aquellas tierras hace miles de años era muy muy a menudo ocurría que o sea era una costumbre era casi una cultura habían personas que se dedicaban a recorrer diferentes aldeas dentro del territorio de estos países entonces eran peregrinos eran casi unos nómadas eran caminantes personas que con algunas mochilas algunos bolsos del tiempo tacitas de té pipas sombrillas y capas iban recorriendo montañas e iban de una aldea a otra. Entonces en esta historia hay un joven, hay un personaje, que llega hacia un, un afluente de agua como un pozo, un manantial. Un lugar por donde pasaba un pequeño riachuelo y entonces lo emposaban, lo, lo hacían un poco más grande para poder tomar agua de allí, la aldea más cercana. Es decir, que cuando alguien se acercaba o llegaba a una pequeña a un pequeño pozo, a una charca a una acumulación de agua allí que tenía interferencia humana construcción humana O sea, de alguna manera en posar el agua se daba cuenta de que cerca había una aldea entonces esta persona llega allí encuentra el pozo y efectivamente al otro lado o ahí, ahí cerca está un anciano un anciano que es de la aldea que está cercana a este afluente y a este pozo. Entonces, este personaje se acerca al Señor y le dice, Muy buenos días, Señor, ¿cómo está? Ah, hola, joven, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Venga, cuénteme una cosa, por favor. Es que vengo recorriendo las aldeas de esta, de esta región y me gustaría que usted me contara ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de personas viven aquí en su aldea? Entonces el, el, el anciano le responde con una pregunta. Y le dice, bueno, pues, eh, primera cuéntame, ¿qué tipo de personas encontraste en el lugar de donde vienes? Y responde el joven, oh, fue una, una, una pésima experiencia. Son personas muy aburridoras. Son personas egoístas, son personas conflictivas. Personas que no se dan nada a confiar Nada amistosas. De verdad que la pasé muy mal allí y no veía la hora de, de salir de ahí. Y ahora me siento mejor y agradezco el haber podido salir de allí. Ya. Entonces el anciano lo mira y dice, mm, eh, pues bien joven, déjame decirte que en esta aldea vas a encontrar ese mismo tipo de personas. Pasado un tiempo, unas horas, se acerca otra persona que llega otra vez por el pozo, otro caminante y que quiere llegar a la aldea. Esta persona se encuentra de nuevo con el anciano y le hace la misma pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? Eh, qué gusto me da encontrarlo. Quisiera pasar y conocer un poco de esta aldea. Cuénteme usted qué tal son las personas que viven aquí. Y el anciano, a esta persona, le hace la misma pregunta que la anterior. Bueno, eh, cuéntame, ¿qué tipo de personas encontraste en la aldea de donde vienes? Y entonces eh, le dice: Pues personas muy amables, unas excelentes personas. Me encantó estar allí. Me encantó compartir con esa gente, súper amistosas, amables, me transmitieron demasiada confianza, mucha paz y por todo eso me costó mucho salir del lugar. Casi que no me decido a salir y continuar, pero bueno, la idea era seguir adelante y poder conocer más personas, más lugares, más aldeas. Por eso he salido de allí, pero la verdad es que son personas extremadamente buenas, espectaculares las que encontré allí. Y el señor le dice, ah, pues me alegra mucho. Y déjeme decirle que en esta aldea usted va a encontrar el mismo tipo de personas. Y continúa. Un hombre que estaba cerca al pozo, cerca al afluente de agua, y escuchó ambas historias. Se acerca luego al anciano y le dice, venga, vecino que no pude evitar darme cuenta de estos dos caminantes que han venido por acá y quisieron llegar a la aldea. Y me pude percatar de que mm, ante sus preguntas usted les dijo, les, les respondió que aquí iban a encontrar el mismo tipo de personas que habían encontrado antes. Pero entonces la una encontraría personas malas y la otra encontraría personas buenas. ¿Cómo es eso? Entonces el anciano le dice, pues sí, vecino. Lo que pasa es que cada persona a donde va, va a encontrar aquello que consciente o inconscientemente está buscando. Y eso que cada persona está buscando corresponde a aquello que carga en su propia mente lo que llevamos en nosotros es lo que reflejamos y es con lo que nos vamos a encontrar al lugar donde lleguemos si en lo que vas pensando y lo que vas buscando tiene que ver con las dificultades con toda seguridad eso es lo que va a aparecer si lo que vas buscando y en lo que vas pensando es en posibilidades y oportunidades con toda seguridad eso es lo que va a aparecer Encuentras lo que llevas dentro. Ese es el mensaje de este cuento que nos invita a analizar. Por eso el nombre que puse, que puse allí de ¿Conoces lo que buscas? Es decir, ¿Conoces lo que en tu subconsciente tiene más valor y más importancia? Porque en la historia, estas dos personas, cada una le estaba dando el, la importancia a algo distinto. En todas las aldeas y en cualquier lugar del mundo, ¿Nos va a ocurrir así? Va a ocurrir que encontramos personas muy amables y encontramos otras que no lo son tanto. Y ante esos dos tipos de personas, lo que va a pasar es que nosotros debamos elegir a qué le damos más importancia. Y el significado de a qué le damos más importancia tiene que ver con aquello a qué le damos más atención. Pero eso a lo que le damos más atención tiene que ver con nosotros dentro, ¿Qué es lo que más se refleja? ¿Qué es lo que más surge de nosotros? ¿El malestar o el bienestar? De manera que, en esta historia, referida a las relaciones, en muchas ocasiones va a ocurrir que lo que buscamos y anhelamos encontrar en otras personas tiene que ver con lo que vemos en nosotros. Entonces, los vacíos que vemos en nosotros los vamos a convertir en un reflejo de los demás, asumir que son sus vacíos y por lo tanto asumir que están en deuda con nosotros porque tienen esos vacíos sin darnos cuenta que es una proyección de lo que yo debo ver en mí para mejorarlo, para trabajarlo, para valorarlo, etc. Si lo que vemos en nosotros va por el otro lado del, de la plenitud, de las herramientas, de la capacidad, lo que vamos a ver en nosotros, aunque no tengan esa capacidad, no, no nos vamos a quedar esperando si la tienen o no, juzgando si la tienen o no, si lo hacen bien, si lo hacen mal, sino que nos vamos a poner en marcha con lo que es poder, aplicar las capacidades que nosotros tenemos vamos a ver una oportunidad de aplicar nuestras capacidades entonces lo que llevemos en nuestra mente y pensamiento va a ser directamente mmm, en los lentes que usemos para identificar lo que nos encontramos en el camino que puede ser de todo ahí está la enseñanza y la invitación a saber qué es lo que buscamos con qué está sintonizada nuestra mente porque de esto estaremos viendo donde sea que vayamos. Lo llevaremos en nosotros, será nuestro propio paquete y nuestro cuerpo mental se transformará en la realidad que nos rodea sin importar el lugar al que lleguemos. Escribe en comentarios qué te ha parecido, qué te ha gustado, qué ha sido para ti importante y significativo de esta historia y allí estaremos compartiendo todas estas reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por ser parte de este momento de un tiempo de un cuento para pensar con el corazón. Y compártelo. Dale like si te ha gustado. Compártelo con tus seres queridos si te parece de valor. Y déjanos tu comentario. ¿Vale? Bien. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Ahora sí. Adiós.